Eh, lo tenés que medir con un, péndulo, con un péndulo y según lo que me han dicho el péndulo se clava cuando llega a la punta del ionizador. con respecto al integrado LM M334Z me estuve fijando y también va el 134, 234 y 334 eh, sin Z estuve viendo la hoja de especificaciones y dice lo mismo y con respecto al Hormuz, eh, bueno, eh, la información que hay no es oficial, porque justamente todas las farmacéuticas están en contra de algo tan bueno como el Hormuz. cosas trascendentales viste lo que está pasando con el sol vos pensás que están manipulando el sol viste lo que está pasando con las nubes pensás que están manipulando las nubes viste lo que está pasando con el clima vos qué pensás entre todos, con la mente, ¿podemos matar a Donald Trump? Es un lagarto. Este es el video más importante de todo el canal. Es el video donde hablamos de cómo extraer la energía del éter. Y bueno, como era tan fácil y tan simple, traté de hacerlo un poco largo como para que parezca un video. Bueno, la cosa es simple. El éter son dos capas, como si fueran dos... Repasadores o dos sábanas Dos pedazos de tela de forma hexagonal Puestos uno arriba del otro Pegados, dos placas, digamos, ¿no? <ríe> Eso es el éter Dos telas de energía Gigantes, pero gigantes Si nosotros fuéramos más chiquitos que, que esas dos placas y a la vez es chiquitito, si fuéramos mucho más gigantes que eso. El tema es que ese es el truco, que en estas dimensiones no existe el volumen. Nosotros podemos ser gigantes, pero porque estamos con nuestros átomos separados, muy separados. Entonces somos gigantes. Nosotros acercamos los átomos... Y nuestro cuerpo cada vez se compacta más y somos más chiquitos. Así que en este momento, bueno, la única comparación que podemos hacer es con la de los planetas. Y somos chiquititos. Pero a la vez... Somos chiquititos porque estamos compactados. Y ese es el gran secreto, tenemos energía infinita, pero está compactada en esto, en esto que llamamos cuerpo. Pero bueno, por un lado eso, no es el caso que venimos a charlar hoy, pero sí tiene mucho que ver porque nosotros somos eso. Pero por el otro vamos a ver bien cómo es el tema de poder extraer energía de la éter. Y que es tan fácil y tan sencillo. Materiales, una bobina y un capacitor. Nada más. Y viste, o sea, fue re fácil El tema es lograr que la bobina Con el capacitor conectados en paralelo Pueda cargar el capacitor la energía de la bobina Cuando, cuando que, resuena, le vamos a poner eh, Viste que todas las bobinas resuenan así estén desconectadas, o sea, vos haces una bobina, la dejas arriba de la mesa y está resonando bueno, el tema es que esa mínima corriente de resonancia que viene del origen subatómico o sea, es el ruido que tiene entre átomo y átomo, justamente es el ruido del canal de aéter entre átomo y átomo entonces bueno, ese ruido sale por la bobina y como la bobina es helicoidal, resuena ¿Con qué resuena? Significa que empieza a vibrar en el mismo ritmo que la éter. Porque cuando hablamos de resonancia, y esto es una de las cosas que los físicos que, que dicen que el éter no existe, <ríe> yo me les río en la cara, porque ellos saben que las resonancias existen. ¿Y las resonancias con respecto a qué? Ah, a la éter. No a la energía oscura Dicen ellos ¿Viste? Ok <ríe> Bueno La cosa es que la éter Son dos sábanas Las cuales están Bailando en un ritmo Este ritmo Es como de vals Vos imagínate Imagínate que la banana fuera de la éter ¿Cómo haría? Tun, chan, chan bueno, ahí va el éter en el ritmo de Vals. Y esto que te estoy diciendo no es una broma, es verdad. El éter está en un ritmo de 2, 1, 2, pero a la vez está separado por 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Entonces el éter está bailando el Vals. Nosotros con ese dato ya sabemos lo que es una resonancia. Quiere decir que tenemos que bailar el vals y vamos a estar bailando con el aether. De esta manera podemos interactuar con él. Si no bailamos con él, no vamos a poder interactuar. Y vos imaginate a alguien que viene y que va y de repente vos querés interactuar y le querés dar un caramelo. Y le das el caramelo justo cuando se fue. El caramelo cae al piso. Era cuando venía ahí se lo damos, es como, como la hamaca, hay que empujarla justo en el momento, si empujas la hamaca cuando está por allá no va a hacer nada. Así que con el aéter es lo mismo, cuando una bobina resuena, genera una corriente, esa corriente va a parar al capacitor que está conectado justo en los terminales de la bobina, si el capacitor tiene la medida correspondiente, justa, para hacer la carga en el tiempo que lo hace la bobina, a ver, no, te lo... A ver. Si el capacitor descarga en el mismo tiempo que la bobina lo carga, se dice que el circuito es resonante. Entonces, vamos a separar las dos cosas. Por un lado tenemos una bobina que está en resonancia por el aéter helicoidal y está ahí haciéndole ruido, pero ese ruido es una mínima corriente despreciable, pero que si le ponemos un capacitor con unas dimensiones que se cargue de esa corriente y cuando toque el umbral de carga la va a descargar a la bobina, la bobina va a resonar con mucha fuerza y va a volver a cargar el capacitor. Cada vez más rápido, va y viene, cada vez se apura más. Si los valores están iguales, la carga se va a equilibrar y van a formar una resonancia. Digamos, un circuito resonante, perdón. El circuito resonante tiene una característica, que tiene un punto cero, porque un circuito resonante está como, por así decir, bombeando al mismo ritmo que un corazón porque está resonante con respecto a la resonancia del ruido blanco de la éter que hay entre medio de los átomos, entonces ¿dónde está el punto cero? ¿en la bobina o en el capacitor? en los dos y a la vez en el medio de los dos. Entonces esto quiere decir que nosotros a través de una bobina y un capacitor podemos lograr un punto cero, siempre y cuando la bobina tenga el calibre, el, las vueltas, como para dar en la resonancia con un capacitor. ¿De qué manera podemos conseguir esto? La verdad que es una pregunta que me vengo haciendo hace años. ¿Cómo sintonizo una bobina a un capacitor para dar con la resonancia? Así que como soy un burro, se lo dejo a otro. Que lo haga otro. El tema es, ¿qué pasa cuando damos la resonancia? ¿Qué pasa cuando nuestra bobina hace tun, chan, chan, tun, chan, chan, tun bobina, capacitor y a la vez están cruzados los dos de esta manera el circuito resonante está cayendo justo en los lugares donde el éter frena para volver nosotros frenamos junto con él en ese momento hay un intercambio. El éter nos pasa un poquito de energía de, de acá y de acá. Así que hacemos tun, venga, venga, tun, venga, venga. Así que por cada tun nos pasa dos después. Porque está bailando el vals. De esta manera nosotros podemos sacar en cada pulso una sábana, un repasador, un plano, porque el éter es un bi-plano. Son dos repasadores, dos sábanas que están enfrentados. Entonces, cuando hacemos tun, venga, venga, sacamos dos, pum, venga, venga. Siempre son dos planos que tenemos que decirle venga. Cada plano va a salir por un extremo de la bobina. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es... Un extremo de la bobina lo vamos a conectar en la Tierra. Y el otro extremo de la bobina lo vamos a conectar a una esfera en una altura. Entonces de esta manera, cada vez que hagamos TUM, CHAN, CHAN, va a ser un CHAN para abajo y un CHAN para arriba. De esta manera, en la Tierra nosotros provocamos ondas gravitacionales magnéticas. O sea, aros que se van abriendo desde la ubicación donde estamos nosotros que clavamos las jabalinas y arriba también va a pasar lo mismo de la esfera van a salir aros de esta manera nosotros en un tiempo vamos a cubrir un área que puede ser muy muy grande ese es el secreto para generar energía free free free ni siquiera usando una batería, ni siquiera usando una pila, ni siquiera usando una placa voltaica, nada. Bueno, si usáramos una placa voltaica también sería free, porque es la del sol y es gratis. Pero en este caso nos basamos en la resonancia subatómica de una bobina común y corriente. Ese es el gran secreto. La conectamos en paralelo a un capacitor, estos dos tienen que cargar y descargar al mismo tiempo un terminal a tierra, el otro una esfera, y de esta manera vamos a sacar un biplano de la éter para arriba y se va a formar un aro, un biplano de la éter para abajo y se va a formar otro aro. El aro de arriba va a ser radiante, el aro de abajo, magnético. El aro, el aro de arriba va a generar una rarefacción en el aire, haciendo que el aire se comporte como un conductor cuando si no tuviera esto, el aire es un buen dieléctrico. Pero bueno, al enrarecer el aire se convierte en un conductor y la energía viaja. Viaja y al mismo tiempo viajan los anillos por la tierra. Quiere decir que nosotros, donde clavemos una jabalina y le pongamos una bobina con el mismo sistema, simplemente que tenga un buen capacitor para la carga nosotros vamos a estar recibiendo esta energía, de la misma manera. Simplemente por hacer entrar en resonancia, de la misma manera, vamos a ir sacando los biplanos que, que, que emitimos de un lado, los sacamos del otro. No sé si me explico. Bueno, simple. ¿De qué manera lo podemos hacer? Y por un lado nuestra bobina tiene que ser resonante, pero por el otro lado queremos que viaje una distancia. Así que lo que podemos hacer es una espiral de cobre. Pero no es una espiral común y corriente. Es una espiral... Bueno, ¿para qué decirte más? Vamos a ver la patente de Tesla. Y él nos va a decir. A todos quienes pueda interesar. he sabido que yo, Nikola Tesla... Ciudadano de los Estados Unidos, quien reside en Nueva York, en el condado y estado de Nueva York, ha inventado ciertas mejoras en los sistemas de transmisión de energía eléctrica, del que lo siguiente es una especificación, haciendo referencia al dibujo que acompaña y forma parte del mismo. Es bien conocido que por el enrarecimiento del aire encerrado en un recipiente, sus propiedades aislantes son deterioradas hasta el punto de que se hace lo que puede ser considerado como un verdadero conductor, aunque uno de ciertamente muy alta resistencia. La información práctica en este sentido se ha extraído de observaciones necesariamente limitadas en su alcance por el carácter de los aparatos o medios conocidos hasta ahora y la calidad de los efectos eléctricos producible así. Así se ha demostrado por William Crookes, en sus investigaciones clásicas, que hasta ahora han servido como la principal fuente de conocimiento de este tema, que todos los gases se comportan como aislantes excelentes hasta que son enrarecidos a un punto correspondiente a una presión barométrica sobre 75 milímetros. Y aún. En esta muy baja presión, la descarga de un rollo de inducción de alta tensión pasa a través de solo una parte del gas atenuado en la forma de una rosca luminosa, o una todavía más y considerable disminución de la presión que se requiere para procesar la masa toda del gas encerrado en la realización de un recipiente conductor. Si bien esto es cierto en todos los casos como impulsos electromotriz o de corriente, como son obtenibles con formas ordinarias de aparatos, son empleados, he encontrado que ni el comportamiento general de los gases ni las relaciones conocidas entre conductividad eléctrica y la presión barométrica están en conformidad con estas observaciones cuando los impulsos son dados como son producibles por los métodos y aparatos ideados, por mí, y que tienen propiedades peculiares hasta ahora nunca observadas y son de eficaces fuerzas electromotrices midiendo muchos cientos de miles o millones de voltios. A través de la perfección continua de estos métodos y aparatos y la investigación de las acciones de estos impulsos de corriente, He llegado al descubrimiento de ciertos altamente importantes y útiles hechos que han sido hasta ahora desconocidos. La relación directa entre esta y sobre el sujeto de mi aplicación actual son las siguientes: en primer lugar, que gases atmosféricos o de otros, incluso bajo presión normal, cuando se sabe que se comportan como aislantes perfectos, son en gran medida privados de sus propiedades dieléctricas por ser sometidos a la influencia de impulsos electromotrices de carácter y magnitud a las que he referido, y asume conducción y otras cualidades que se han observado hasta el momento solo en gases, considerablemente atenuados o calentados a una temperatura alta, y segundo, que la conductividad impartida al aire o gases incrementan muy rápidamente ambos con el aumento de la presión eléctrica aplicada y con el grado de rarefacción. La ley respecto a este último es, sin embargo, muy diferente de la que hasta ahora fue establecida. En la ilustración de estos hechos pueden citarse algunas observaciones que he realizado con aparatos ideados para los fines aquí provistos. por ejemplo un conductor o terminal, el cual impulsa, como los aquí considerados se suministran, pero que es de otra manera aislado en el espacio y alejado de cualquier cuerpo conductor, es cercado por una luminosa llama, como pincel, o descarga frecuentemente cubriendo muchos cientos o incluso hasta varios miles de metros cuadrados de superficie. Este fenómeno llamativo claramente se acredita al alto grado de conductividad que alcanza la atmósfera bajo la influencia de las inmensas tensiones eléctricas a las que es sometido. Esta influencia, sin embargo, no se limita a la parte de la atmósfera que es perceptible por el ojo como luminosa y que, como ha sido el caso en algunos casos realmente observados, puede llenar el espacio con una esférica o cilíndrica envoltura de un diámetro de 60 metros o más, sino que llega a regiones muy remotas, siendo las cualidades aislantes del aire, como he comprobado, aún sensiblemente reducida a una distancia de muchos 100 veces mayor que a través del cual la de luminosa descarga desde el terminal y con toda la probabilidad mucho más lejos. La distancia se extiende con el aumento de la fuerza motriz de los impulsos con la disminución de la densidad de la atmósfera, con la elevación de la terminal activa por encima del suelo y también, al parecer, en una medida leve, con el grado de humedad contenida en el aire. Asimismo, he observado de que esta región de influencia, indudablemente perceptible, se amplía continuamente a medida que pasa el tiempo y la descarga es permitida pasar no como un incendio que se propaga lentamente, Siendo esto posible debido a la progresiva electrificación o la ionización del aire o a la formación de menos compuestos gaseosos aislantes. Además, es un hecho que dichas descargas de extremas tensiones, aproximándolas al rayo, manifiestan una marcada tendencia a pasar hacia arriba de la Tierra, que puede ser debido a la repulsión electrostática o posiblemente a la calefacción ligera y consecuente aumento del aire electrificado o ionizado. Estas últimas observaciones hacen que parezca probable que una descarga de este carácter permita escapar en la atmósfera desde un terminal mantenido a una gran altura, se filtrará gradualmente a través de él y establecerá un buen camino de conductividad más elevado y mejor conducción de estratos de aire. Un proceso que posiblemente tendrá lugar en descargas silenciosas de relámpago frecuentemente presenciado los días cálidos, será evidente que, hasta el punto la conductividad impartida al aire es aumentada por el incremento de la fuerza electromotriz de los impulsos, cuando se afirma que en algunos casos el área cubierta por la descarga de llama mencionada fue ampliada más de seis veces por un aumento de la presión eléctrica, por una cantidad escasamente a más del 50%. En cuanto a la influencia de rarefacción sobre la conductividad eléctrica impartida a los gases, es digno de mención que, considerando que los atmosféricos u otros gases que normalmente comienzan a manifestar esta cualidad en algo parecido a 75 milímetros de presión barométrica con los impulsos de fuerza motriz excesiva a la que me he referido, la conductividad, como ya se ha señalado, comienza incluso a presión normal y aumenta continuamente con el grado del gas. Por lo que, como digo, 130 milímetros de presión, cuando los gases se saben que son todavía casi perfectos aislantes para ordinarios impulsos electromotrices de varios millones de voltios como excelentes conductores, aunque fuesen enrarecidos a muy elevado grado. Por el descubrimiento de estos hechos y la perfección de los medios para producir en forma segura, económica y minuciosamente practicable manera de impulsos de corriente del carácter descrito, hace posible transmitir a través de accesible facilidad y solo enrarecimiento moderado los estratos de la atmósfera de energía eléctrica no solo en cantidades insignificantes, como son adecuados para la operación de delicados instrumentos y demás propósitos, sino también en cantidades adecuadas para uso industrial a gran escala hasta prácticamente cualquier distancia terrestre. Para llevar a una mejor comprensión de este método de transmisión de energía y distinguirlo claramente, tanto en su aspecto teórico como en su práctica teniendo, desde otros conocidos modos de transmisión, es útil indicar que todos los esfuerzos anteriores realizados por mí y otros para la transmisión de energía eléctrica a una distancia sin el uso de conductores metálicos, principalmente con el objeto de accionar receptores sensibles, ha sido basado en, cuanto a la atmósfera se refiere, sobre aquellas cualidades que posee en virtud de ser un excelente aislante, y todos estos intentos habrían sido reconocidos obviamente como ineficaces, sino totalmente inútiles en presencia de una atmósfera o medio conductor. La utilización de las propiedades de conducción del aire para propósitos de transmisión de energía ha sido hasta ahora imposible en ausencia de aparatos adecuados para los muchos y difíciles requerimientos, aunque durante mucho tiempo se ha sido conocido o conjeturado que estratos atmosféricos a grandes altitudes, digo 15 o más millas por encima del nivel, son o deberían ser, en cierta medida, conductores, pero aún suponiendo que los medios indispensables deben haber sido producidos aún, hay una dificultad. Que en el estado actual de las artes mecánicas debe ser considerado como insuperable, seguiría siendo, a saber, manteniendo terminales en elevaciones de 15 millas o más por encima del nivel del mar. A través de mis descubrimientos antes mencionados y la producción de adecuados medios, la necesidad de mantener terminales a esas alturas inaccesibles es obvia y un método práctico y un sistema de transmisión de energía a través de los medios naturales es esencialmente diferente de todos los disponibles hasta el momento presente y que poseen además esta práctica importante ventaja que considerando en todos esos sistemas o métodos utilizados hasta ahora o propuestos sino una fracción de minuto de la energía total gastada por el generador o transmisor era recuperable por un aparato receptor distante por mi método y aplicaciones son posibles para utilizar por mucho la mayor parte de la energía de la fuente, y en cualquier localidad, aunque esté alejada del mismo. Expresado brevemente mi invento actual basado en estos descubrimientos, consiste entonces en producir, en un momento, una presión eléctrica de tal carácter y magnitud, como para provocar así una corriente que atraviese estratos elevados del aire, entre el punto de generación y un punto lejano en el que la energía es recibida, y utilizada. En el dibujo que acompaña una disposición general de aparatos ilustrados en forma de diagrama muestran cómo contemplo empleando en la realización de mi invento en una escala industrial como por ejemplo para iluminar ciudades distantes o distritos de lugares donde se puede obtener energía barata. Referente al dibujo A es una bobina, generalmente de muchas vueltas y de un diámetro muy grande, enrollada en forma de espiral sobre un núcleo magnético o no, como se encuentre necesario. C es una segunda bobina formada por un conductor de mayor sección y longitud menor. Herida alrededor y en la proximidad de la bobina A. En el aparato de transmisión, la bobina A constituye la alta tensión secundaria, y la bobina C, la principal de mucha menor tensión que un transformador. En el circuito de la principal C, es incluida una fuente adecuada de corriente G. Uno de los terminales de la secundaria A, está en el centro de la bobina de espiral, y desde esta terminal, la corriente es llevada por un conductor B, a un terminal D, preferentemente de gran superficie, formado o mantenido por medios como globos a una altura adecuada para los efectos de la transmisión, como antes he descrito. La otra terminal de la secundaria A es conectada a tierra y, si se desea, también a la principal para que, esta última, puede estar sustancialmente al mismo potencial que las adyacentes porciones de la secundaria, asegurando así seguridad. En la estación receptora se emplea un transformador de construcción similar, pero en este caso la bobina A, de alambre relativamente delgado, constituye la principal, y la bobina C, de hilo grueso o cable, la secundaria del transformador. En el circuito de esta última incluye lámparas L, motores M u otros dispositivos para utilizar la corriente. La elevada terminal D está conectada con el centro de la bobina A y la otra terminal de dicha bobina está conectada a tierra y preferentemente también a la bobina C por razones anteriormente expuestas. Puede observarse que en bobinas del carácter descrito el potencial aumenta gradualmente con el número de vueltas hacia el centro y la diferencia de potencial entre el adyacente vuelve siendo comparativamente pequeña a un potencial muy alto. Impracticable con bobinas ordinarias puede obtenerse con éxito. Será además observado que no importa a qué punto las bobinas pueden modificarse en diseño y construcción, debido a su disposición general y el medio de conexión, como se ilustra. Esas porciones del cable o aparato que son altamente cargadas estarán fuera de alcance, mientras las partes del mismo, que son susceptibles de ser acercadas, tocadas o manejadas, serán casi del mismo potencial que las partes adyacentes de tierra. Estas seguras tanto en la transmisión y recepción del aparato, independientemente de la magnitud de la presión eléctrica usada, perfecta seguridad personal, que es mejor evidenciada por el hecho de que, aunque han sido tales presiones extremas, de muchos millones de voltios, por un número de años continuamente experimentadas, ninguna lesión ha sido sufrida nunca por mí, o cualquiera de mis asistentes. La longitud de la bobina de alambre delgado, en cada transformador debe ser aproximadamente una cuarta parte de la longitud de la onda de la perturbación eléctrica en el circuito. Esta estimación está basada en la velocidad de propagación de la perturbación a través de la propia bobina y el circuito con el cual está diseñada para ser usada. A modo de ilustración, si la tasa a la que la corriente atraviesa el circuito incluyendo la bobina es 100 y 85.000 millas por segundo entonces una frecuencia de 925 por segundo mantendría 900 y ondas estacionarias de 25 en un circuito de 100 y 80 y millas de largo y cada onda sería 200 millas de longitud para esa baja frecuencia a la que recurro sólo cuando es indispensable para operar motores de tipo ordinario, en las condiciones arriba mencionadas, yo usaría una secundaria de 50 millas de longitud. Por ello, un ajuste o dosificación de la longitud del cable en la bobina secundaria o bobinas se realizan los puntos de mayor potencial. Son hechos coincidir con los terminales elevados D y D con apóstrofe y debe entenderse ...que cualquier longitud que sea dada a los cables en esta condición debe cumplirse a fin de lograr los mejores resultados. Como el principal requisito en el desempeño de mi invento es producir corrientes de un excesivo alto potencial... ...este objeto será facilitado mediante el uso de una corriente principal de frecuencia muy considerable ya que la frecuencia motriz obtenida con una determinada longitud del conductor es proporcional a la frecuencia, pero la frecuencia de la corriente es en gran medida arbitraria, para que si el potencial es suficientemente alto y si los terminales de las bobinas se mantienen a la altura adecuada, la acción descrita tenga lugar, y una corriente sea transmitida a través de los estratos elevados del aire, que encontrarán poca resistencia y posiblemente incluso menos que si se transmite a través de un alambre de cobre de un tamaño posible. En consecuencia la construcción de los aparatos puede ser en muchos detalles muy variadas, pero a fin de permitir que cualquiera persona cualificada en las artes mecánicas y eléctricas utilice con provecho en aplicaciones prácticas de mi sistema, la experiencia que he adquirido hasta el momento, las siguientes indicaciones de un modelo de planta que ha sido durante mucho tiempo usado y que fue construido con el fin de obtener más datos para ser usados en la realización de mi invento a gran escala, son dadas. El aparato de transmisión era en este caso uno de mis osciladores eléctricos, que son transformadores de un tipo especial, ahora bien conocidos y caracterizados por el paso de descargas oscilatorias de un condensador a través del principal. La fuente G, formando uno de los elementos del transmisor, era un condensador de una capacidad de unas 4 centésimas de un microfaradio y fue cargado de un generador de corriente alterna de 50.000 voltios de presión y descargado por medio de un cambio mecánicamente operado de 5.000 veces por segundo a través de la principal C. Este consistía en una sola vuelta de cable varado robusto de inapreciable resistencia y una inductancia de 8.000 centímetros, el diámetro del bucle muy cerca de 244 centímetros. La inductancia total del circuito principal fue de aproximadamente 10.000 centímetros, por lo que el circuito principal vibraba generalmente según el ajuste de 230.000 a 250.000 veces por segundo. La bobina de alta tensión A en forma de una espiral fija estaba compuesta por 50 vueltas de cable fuertemente aislado número 8 enrollado en una sola capa comenzando los giros a cerrar al bucle principal y terminando cerca de su, ex, de su centro. El extremo exterior de la bobina secundaria o de alta tensión A estaba conectado a tierra como está ilustrado, mientras que el extremo libre fue llevado a un terminal en el estrato de aire enrarecido a través del cual la energía va a ser transmitida, que está contenida en un tubo aislante de una longitud de 50 pies o más, dentro del cual una presión barométrica, variando de unos 120 a unos 150 milímetros, fue mantenida por medio de una bomba de succión mecánica. El transformador receptor fue similarmente proporcionado, siendo el ratio de conversión recíproco que el del transmisor, y la bobina principal de alta tensión A estaba conectada como se ilustra con el final cerca de la bobina de baja tensión C a la tierra y con el extremo libre a un hilo o placa igualmente colocada en el estrato de aire enra enrarecido y a la distancia mencionada del terminal transmisor. Los circuitos principales y secundarios en el aparato transmisor fueron sincronizados cuidadosamente una fuerza electromotriz de 2 a 4 millones de voltios y más fue obtenible en los terminales de la bobina secundaria A, pasando la descarga libremente a través del atenuado estrato de aire mantenido en las presiones barométricas de arriba mencionadas. Y fue fácil, bajo estas condiciones, transmitir con razonable economía cantidades considerables de energía tal como son de industrial momento los aparatos receptores para el abastecimiento de la bobina secundaria C, lámparas L o dispositivos afines. Los resultados fueron particularmente satisfactorios cuando la bobina principal o sistema A, con su secundaria C, fue cuidadosamente ajustada, vibrando así en sincronización con la bobina de transmisión o sistema A-C, no he encontrado sin embargo ninguna dificultad en la producción con aparatos de sustancialmente el mismo diseño y construcción fuerzas electromotriz que excedan tres o cuatro veces los antes mencionados y he averiguado que por sus medios impulsos de corriente pueden transmitirse a través de estratos de aire más densos. Mediante el uso de estos, encontré también posible transmitir notables cantidades de energía a través de estos estratos de aire, no en contacto directo con los terminales transmisores y receptores, sino alejado de ellos. La acción de los impulsos, prestando conductividad al aire de una densidad en la que normalmente se comporta como un aislante, extendiéndose, como antes comenté, a distancia considerable. La gran fuerza electromotriz obtenida en los terminales de bobina o conductor A fue como se vio en la instancia anterior, no tanto debida a una larga proporción de transformación como al efecto conjunto de las capacidades e inductancias en los circuitos sincronizados, cuyo efecto se ve reforzado por una alta frecuencia y se entenderá obviamente que si ésta se reduce debe recurrir, recurrirse a una proporción mayor de transformación, especialmente en los casos en que podría considerarse de ventaja para suprimir, en la medida de lo posible y particularmente en la bobina de transmisión A, la subida o presión debido al efecto anterior y obtener la necesaria fuerza electromotriz únicamente para una larga proporción de transformación. Mientras las fuerzas electromotrices que son producidas por el aparato recién descrito pueden ser suficientes para muchos propósitos para los que mi sistema va dirigido o puede ser aplicado, deseo afirmar que... Contemplo el uso de una empresa industrial de este tipo de fuerzas considerablemente por encima de estos y con mis conocimientos actuales y la experiencia en este campo Nobel yo calculo en un intervalo de 20 a 50 millones de voltios y posiblemente más. Por el uso de estas mucho mayores fuerzas más grandes cantidades de energía pueden transmitirse a través de la atmósfera a lugares remotos o regiones y la distancia de transmisión puede así extenderse prácticamente sin límite. Como a la elevación de los terminales D y D con apóstrofe, es obvio que se determinará por un número de cosas, como por la cantidad y calidad del trabajo a ser realizado, por la densidad local y otras condiciones de la atmósfera, por el carácter de los alrededores y cuyas consideraciones pueden ser presentadas en casos individuales. Por lo tanto, si hubiera altas montañas en las inmediaciones, los terminales deben estar a una altura mayor. Y generalmente deben estar siempre, si es posible, alturas mucho mayores que la que de los más altos objetos cerca de ellos a fin de evitar lo más posible la pérdida por fugas. En algunos casos, cuando pequeñas cantidades de energía son requeridas, la alta elevación de los terminales, y más particularmente del terminal receptor D con apóstrofe, no será necesario, pues especialmente cuando la frecuencia de las corrientes es muy alta, una cantidad suficiente de energía ser recogida hacia aquel terminal por inducción electrostática de los estratos superiores del aire que es llevado a cabo por el terminal activo del emisor a través del cual las corrientes del mismo son transmitidas. Con referencia a los hechos que se han señalado anteriormente, se verá que las alturas necesarias para la transmisión de grandes cantidades de energía eléctrica de acuerdo con este método son como fácilmente accesibles y en cuyos términos pueden ser mantenidas sin peligro como con la ayuda de globos cautivos suministrados continuamente con gas de embalses y mantenida en posición de forma segura por los cables de acero o por cualquier otro medio dispositivos o expedientes que pueden ser logrados y perfeccionados por ingeniosos y calificados ingenieros de mis experimentos y observaciones, saco en conclusión que con impulsos electromotrices no excediendo enormemente 15 o 20 millones de voltios, la energía de miles de caballos de poder puede transmitirse a distancias enormes, medido por cientos y hasta miles de millas, con terminales no más de 30 30 años a 35 miles de pies sobre el nivel del mar y aún esta comparativamente pequeña elevación será necesaria principalmente por razones de economía y si se desea puede ser considerablemente reducida ya que por los medios que se han sido descritos puede obtenerse prácticamente cualquier potencial que se desea las corrientes a través de las capas de aire pueden ser procesadas muy pequeñas por lo cual la pérdida en la transmisión puede reducir se entenderá que la transmisión, así como las bobinas receptoras, transformadores o cualquier otro tipo de aparato, puede ser en algunos casos móviles, como por ejemplo cuando se llevan a los buques de la flota en el aire o por barcos en el mar, en tal caso generalmente la conexión de uno de los terminales de la bobina de alta tensión o bobinas al suelo, puede no ser permanente, pero puede ser intermitente o inductivamente establecida, y dichas o similares modificaciones debo considerar como dentro del ámbito de mi invento. Mientras que la descripción dada aquí contempla principalmente un método y un sistema de transmisión de energía a distancia a través de los medios naturales para fines industriales, los principios que aquí he revelado y el apartado que he mostrado evidentemente tendrá muchos otros valiosos usos, como por ejemplo cuando se desea transmitir mensajes inteligentes a grandes distancias o para iluminar los estratos superiores del aire o para producir diseñados cambios útiles en las condiciones de la atmósfera o para la fabricación de los gases de los mismos productos como el ácido nítrico, fertilizando compuestos o similares por la acción de esos impulsos de corriente, para lo cual, para muchos otros valiosos fines, son eminentemente adecuados. Y no quiero limitarme a este respecto. Obviamente también ciertas características de mi invento aquí divulgadas serán útiles como desconexión del propio método, como por ejemplo en otros sistemas de transmisión de energía, para cualquier propósito que pueda pensar hacerse, los transformadores de transmisión y recepción arreglados y conectados como se muestra, la función de una bobina de transmisión y recepción o conductor, ambos conectados a la tierra y a un terminal elevado tan ajustado como para vibrar en sincronismo. Dosificadores de conductores o bobinas, como anteriormente es especificado, la función de un transformador receptor con su principal conectado a tierra y a un terminal elevado y teniendo los dispositivos operativos en su secundario y otras características o particularidades como han sido descritos en esta especificación o serán fácilmente sugeridos ellos mismos por una lectura cuidadosa. No reclamo en esta aplicación un transformador para el desarrollo o la conversión de corrientes de alto potencial como en el formulario adjunto es mostrado y descrito, y con las dos bobinas conectadas juntas, como y para los fines enunciados habiendo sometido las mejores en una patente, ni afirmo aquí los aparatos empleados en la realización del método de esta aplicación, cuando dichos aparatos son especialmente construidos y arreglados para asegurar el objeto concreto buscado en el invento presente, estas características, antes nombradas, son objetos de una solicitud presentada como una división de esta aplicación el 19 de febrero de 1900. Lo que ahora reclamo es... 1. Un método descrito anteriormente de transmisión de energía eléctrica a través de los medios naturales que consisten en producir en un generador muy alta presión eléctrica causando así un flujo de energía eléctrica o propagación por conducción a través de la tierra y las capas de aire y recogiendo o recibiendo en un punto distante la energía eléctrica así propagada o causada para fluir. 2. El método descrito anteriormente de transmisión de energía eléctrica, que consiste en producir en una estación generadora una muy alta presión eléctrica, conduciendo la corriente causada así a la Tierra y a un terminal en una elevación en la que la atmósfera sirve como conductor correspondiente y recogiendo la corriente por un segundo terminal elevado a distancia del primero. 3. El método descrito anteriormente de transmisión de energía eléctrica a través de los medios naturales, que consiste en producir entre la tierra y un terminal generador elevado por encima de la misma, en una estación generadora, suficientemente alta fuerza electromotriz para rendir elevada conductividad a los estratos del aire, causando así un flujo o propagación de energía eléctrica por conducción a través de las capas de aire y recogiendo o recibiendo en un punto distante de la estación generadora de la energía eléctrica así propagada o provocada para fluir. 4. El método descrito anteriormente de transmisión de energía eléctrica a través de los medios naturales que consiste en producir entre la tierra y un terminal generador elevado por encima de la misma en una estación generadora impulsos eléctricos de suficientemente alta fuerza electromotriz para rendir elevada conductividad a los estratos de aire o cerca del terminal elevado causando así un flujo o propagación de energía eléctrica por conducción a través de los estratos de aire y recogiendo o recibiendo en un punto distante de la estación generadora de la energía eléctrica así propagada o provocada para fluir. 5.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 al terminal elevado y de suficientemente alta fuerza electromotriz para rendir elevada conductividad a los estratos del aire, provocando ello una propagación de impulsos eléctricos a través de las capas del aire y recogiendo o recibiendo en un punto distante de la estación generadora la energía de esos impulsos por medio de un circuito receptor, teniendo una longitud de conductor igualmente relacionado a la longitud de onda de los impulsos. 8. El método descrito anteriormente de transmisión de energía eléctrica a través de los medios naturales, que consiste en producir entre la tierra y un terminal generador elevado por encima de la misma, en una estación generadora, una suficientemente alta fuerza electromotriz para rendir elevada conductividad a los estratos del aire, causando con ello una propagación o flujo de energía eléctrica a través de las capas de aire por conducción, recolección o o recepción de las energías así transmitidas por medio de un circuito receptor en un punto distante de la estación generadora, utilizando el circuito receptor para energizar un circuito secundario y operando dispositivos de traducción por medio de la energía así obtenida en el circuito secundario. 9. El método descrito anteriormente de transmisión de energía eléctrica a través de los medios naturales que consiste en generar impulsos de corriente de relativamente baja fuerza electromotriz en una estación generadora utilizando esos impulsos para energizar el principal de un transformador generado por medio de este circuito principal impulsos en un secundario rodeando por el principal y conectando a la tierra y a un terminal elevado de suficientemente elevada fuerza electromotriz para rendir elevada conductividad a los estratos del aire, causando con ello impulsos para propagarse a través de las capas del aire y recoger o recibir la energía de estos impulsos en un punto distante de la estación generadora, por medio del circuito receptor conectado a tierra y a un terminal elevado y utilizando la energía así recibida para energizar un circuito secundario de bajo potencial que rodea al circuito receptor